académica del recinto Gua de San Francisco. Ella nos está llamando porque eh, a intención nuestra eh, queremos que nos dé una explicación de la propuesta con relación al semestre, cómo va a ser, eh, va a continuar, eh, vamos a hacer las eh, clases virtuales. Bueno, toda esa cosa ella nos va a explicar ahora. Recuerden que es una propuesta. Todavía no hay nada definitivo de la universidad. Adelante, maestra. ¿Cómo se siente? Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo no? sí de verdad que me que sentía la necesidad de que pudiéramos comunicarnos porque realmente hay algunas informaciones que nuestra comunidad universitaria y la población en sentido general deben conocer con relación a nuestras labores, nuestras funciones como academia ok la pregunta básicamente es la propuesta ¿a qué se contrae la propuesta académica que hizo la vicerrectoría? Bueno, después de un exhaustivo estudio, eh, tanto en la sede como en los distintos y centros y subcentros de nuestra universidad, eh, se llevó a, bueno, y reunida también lo que son las las eh, autoridades académicas, tiendas el vicerrector encabezado por nuestra señora rectora magnífica, doctora Inma Polanco. Eh, eh, los directores de escuela, lo que es el, el consejo docente en sentido general, se llegó a una propuesta que es todavía una propuesta y que es la, el resultado de esos, de esos informes que han llegado de los diferentes recintos, centros y en la sede. De manera que se puede eh, mejorar algunas, algunas de ellas, otras... Este, definitivamente este están en acorde con lo que es nuestra realidad. Ok, y esa propuesta, eh, digamos, ¿qué, ¿qué contiene? ¿Cómo serían las clases? ¿El semestre va? cuando termina? ¿Cuándo comienza? Todas esas cosas es lo que realmente le interesa a la población saber, sobre todo la población estudiantil. Diego, sí, si usted pero, tiene la información a mano. Sí, perfecto, claro, claro. Sí tenemos la información porque recuerda que hemos dicho que hemos estado también trabajando, nuestro director general eh, ha participado incluso de esas comisiones de trabajo. Este Y una de las cosas que se resalta y que es bueno que, que nuestra comunidad educativa, eh, académica, lo, lo, lo vea, entiéndase maestro, estudiante, y es que nuestros estudiantes no perderán su semestre, que se va a seguir eh, trabajando y que tiene total validez lo que se ha hecho a través de la UAS virtual y a través de las herramientas tecnológicas y virtuales que hemos manejado. El informe en sentido general nos dice que en más de un 60% de nuestros maestros y en más de un 80% de nuestros estudiantes han podido acceder a la virtualidad y, y han dado seguimiento al, al semestre a través de esas herramientas que utilizan los maestros. De manera que para el final ya el maestro que ha completado, que ha estado trabajando con sus estudiantes, ya eso se le da validez. Y van a, a terminar y van a evaluar también por la vía correspondiente de acuerdo a los medios de que disponen y de acuerdo también a la realidad contextual que tengan, porque para nadie es un secreto que muchos estudiantes nuestros aceptan por ejemplo, al WhatsApp cuando van a la universidad, que otros no tienen dispositivos en su casa. Y aunque tengan teléfonos inteligentes, lo que... lo tienen, pueden utilizarlo con más frecuencia si están en el entorno universitario pero cuando se van a, su, a, su, a sus hogares muchos en, en lugares muy aislados en lugares muy eh, en donde no llega la tecnología ni llega eh, la señal entonces tienen dificultad y muchos de estos estudiantes nos han reportado su imposibilidad de manera que estos estudiantes es lo que estamos también atendiendo por eso hay un plazo eh, a partir de julio eh, hasta agosto se le va a dar eh, chance para que esos estudiantes puedan contactar a sus maestros, puedan contactar este y puedan evaluar, sobre todo las materias que tienen laboratorio, que tienen práctica de campo. Esos son los estudiantes que se van a ir y que el maestro va, va a buscar un medio para atenderlos ahora a esos maestros tam, esos estudiantes que se han quedado rezagados, que no lo hemos visto porque en el caso mío particular yo tengo estudiantes que no lo he visto y que me están reportando ahora, maestra, yo no me había podido conectar, y yo le digo, no se preocupen tienen tiempo, porque no, es en agosto que vamos a publicar es en agosto que oficialmente va a cerrar el semestre que estamos cursando por eso, entre, en este interín, mayo completo junio completo hasta julio eh, eh, mediados de julio vamos a estar atendiendo y cada maestro tendrá la responsabilidad de asistir a sus estudiantes de darle continuidad eh, a través del, del, de los medios electrónicos a través de los medios de que disponga porque sabemos que no nos podemos inventar recursos si no lo tenemos entonces vamos a trabajar por los medios electrónicos por los me, por la por las redes eh, eh, por el internet, como sea, pero vamos a terminar, Dios mediante. Y recordar que es una propuesta. ¿Alguna pregunta de los jóvenes? Adelante. ¿Habrá semestre? ¿Habrá verano? No. ¿Habrá Dime, verano? No, pregúntale. pregúntale si habrá verano. Eh, dice Carolina Medina que sí. ¿Habrá verano, maestra? El curso de verano, no. No hay posibilidades de que haya curso de verano. Estamos trabajando para completar este, así como habíamos dicho, dando plazo hasta eh, agosto y en agosto publicaríamos y entonces estaríamos trabajando para eh, iniciar el... El siguiente semestre eh, está propuesto iniciar a finales de agosto, principio de septiembre. Es decir, los dos semestres eh, normales que la universidad tiene. El verano definitivamente no se va a poder dar por las circunstancias que ya sabemos. Esta pandemia no ha, no ha revuelto todo el plan. Eh, todo lo que estaba planificado o sea, es. se ha hecho... este. Eh, ...obligatorio que los revisemos y que los readecuemos. Sabemos que tenemos una, una crisis, que tenemos una situación de contingencia... ...en donde las medidas tienen que ser a favor de que los estudiantes... ...puedan aprovechar sus dos semestres. Es decir, sus dos semestres y eso estamos trabajando para garantizarlo... ...porque de hecho, eh, el, ahora, eh, comienza ahora, en este mes de mayo para capacitar, para este eh, ofrecer los cursos que sean necesarios para que nuestros maestros, eh, sobre todo los que no han tenido la posibilidad de trabajar la virtualidad, puedan eh, puedan este, formarse, puedan incluso otra vez hasta ensayar su competencia. De manera que en este Verano, lo que vamos a estar es concentrado en nuestra capacitación, porque definitivamente las clases ya no podrán ser como, como eran antes. ¿Cómo? Definitivamente las clases serán de tres modalidades, virtual, semivirtual y a distancia. Y estamos trabajando, ensayando también, ver cuál es ahora. La dirección de UAS Virtual está trabajando desde que comenzamos con esta situación de aislamiento. Ha estado trabajando incansablemente para garantizar que la oferta curricular, la oferta de nuestra universidad sea en principio con esa posibilidad, es decir, virtual, semipresencial, porque este tenemos obligatoriamente que seguir el derrotero y y cumplir con los, las exigencias que los nuevos tiempos, porque ahora sí es verdad que vamos a hablar sí, de nuevo tiempo y no, solo, y no solo por, en términos de tecnología y de no, innovación, vamos a hablar de nuevo tiempo porque las circunstancias mundiales, recuerden que es una crisis mundial, y no solo nosotros. Y otra cosa es que hay que considerar también que nuestra UAS es una universidad masificada, y todas las universidades masificadas del mundo tienen obligatoriamente reorientar su oferta curricular porque en aula es ya casi imposible que nosotros podamos atender a nuestros estudiantes bueno. de manera Ajá. de manera que estamos trabajando en eso amado sí. este estamos trabajando y bueno que nuestros estudiantes y nuestros maestros también lo entiendan que este estamos eh, obligados a nuestra misión como como institución de educación superior, eh, como universidad pública que, que aglutina más de un 50% de lo que es la población estudiantil de este país. Bueno. Nosotros estamos, tenemos un solo compromiso y es poder aportar y al seguir aportando a esta nación a través de nuestra eh, enseñanza. Bueno, les recuerdo a los amigos televidentes que estamos conversando con la maestra Rosa Francia Burgos, su directora académica de Recinto, Gua San Francisco. ¿Alguna, alguna otra pregunta para la maestra? ¿Jóvenes? Sí, eh, a, a, eh, la primera parte me la perdí, pero quisiera eh, preguntarles la parte de lo que tiene que ver con los posgrados. ¿Qué okay. información ha, han recibido desde allá, desde, desde la sede central? Usted escuchó la pregunta, maestra. Sí, él se refiere a la clase también de, de, de maestría. Sí, la clase sí exactamente. De, todo eso. Sí, este, igual estamos trabajando también con eso. La vicedirectoría de, de, de investigación y posgrado a través de la Dirección General de Posgrado ha estado trabajando la plataforma virtual para las clases de maestría. De manera que nosotros también estaremos ofreciendo a nivel del posgrado la misma eh, condición que habíamos señalado antes, la clase virtual en principio, porque creemos que Digo en principio porque definitivamente yo creo que este año es difícil volver a juntarnos, ¿no? o sobre todo de manera masiva, sobre todo de manera masiva, porque además este eh, ya el, la misma dirección de posgrado había estado trabajando, montando lo que eran las aulas virtuales y casi en todas las facultades y todas las, las escuelas, que recuerden ustedes que nuestra oferta de posgrado tiene tienen el, el compromiso de, de ofrecerla, la, la, es la vicerectoría a través de la dirección de posgrado, pero a través de la escuela, de cada escuela y de cada facultad. Entonces, a cada escuela y a cada facultad se le ha suministrado, sobre todo nosotros los del recinto aquí, hicimos un levantamiento de la, las cantidades de maestría que tenemos activas, y ya le hemos suministrado las informaciones y están trabajando para que aquellos maestros que no habían porque nos, incluso nosotros tenemos programas de postgrado trabajando, nosotros tenemos un programa de contabilidad eh, tributaria eh, que se desarrolla con estudiantes de Cotuí, y que tiene su sede precisamente allá en Cotuí, pero tiene maneja, verdad, este es el recinto y, y la escuela de contabilidad, y está trabajando con una con una herramienta, con una plataforma virtual que creó su propio coordinador. Bien. Pero ahora no es que cada coordinador eh, haga lo suyo particular, sino que la universidad le va, le va a suministrar un estándar. Es decir, todos vamos a tener acceso a esta plataforma para que todos hablemos el mismo lenguaje. Bueno, Fulvio, eh, ¿alguna pregunta? Uh, no, ok. Eh, bueno, eh, le agradecemos eh, las informaciones... Eh, Maestra, porque la verdad es que la comunidad necesitaba eh, saber cuál era la situación eh, que presentaba la universidad y qué soluciones podría plantear. Eh, todavía la propuesta no ha sido aprobada, según lo que tengo entendido, pero me imagino que se hará en, en, lo más pronto posible. No sé si hay alguna fecha o algo para eso. Sí, fíjate que como, sí, fíjate que como los la propuesta emana de los organismos correspondientes, eh, ya lo que son los esos organismos como el Consejo Universitario y la Comisión Docente... Eh, nuestra, eh, lo que hace es ratificar. Ahora, el plazo Bien. que se ha dado es para in introducir algún tipo de algún tipo de modificación o de sugerencia que se eh, que mare okay. también de la misma discusión que se ha dado entre entre todos los docentes, entre la comunidad universitaria. Entonces, esos organismos lo que hacen es ratificar. Y aunque no? es una propuesta, lo que se ha dado es el tiempo para que... Eh, Cualquier tipo de modificación, cualquier si se introduce. Sí, entiendo. Sí. Pues gracias, Rosa Francia Purgos, su directora académica del recinto UAS de San Francisco, que ha tenido la gentileza de llamarnos para darnos todas estas informaciones importantísimas para la población y sobre todo para la población de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pase feliz gracias. resto del día y un buen fin de semana. Muchas gracias, gracias. le dice Carolina. Gracias mis hijos, gracias, encantada de verlo. Yo lo veo todos los todo días, no me lo pierdo. Ah, qué Aquí bueno, bueno. Tiempo, y esperando esta continuidad también de que en algún momento también me dieran una llamadita. Sí. Perfecto, muchas gracias, agradecer también y aprovechar para darle un saludo a toda la a nuestra comunidad de San Francisco de Macorís y decirle, decirle que de esta también vamos a salir, Así es. que de esta también el sol se va van a ser con mucho más fuerte, con mucho más calor y nos vamos a poder volver, volver a encontrar y abrazar un abrazo a todos Como no, gracias maestra, Paso buen día bueno señores, ahí ustedes escucharon toda la información que nos brindió la maestra Rosa Francia Burgos, su directora académica de la del recinto Gua San Francisco bueno, vamos a la pausa así es que adelante obra.